Un boxing, Donde hacemos unboxing de literalmente cualquier cosa. En esta ocasión les traemos medio kilo de tortillas. Así es, tortillas envueltas en el típico papel que tenemos en la tortillería. Y por supuesto, hechas de maíz de la tortillería de la esquina. Es la hora de la verdad. Uh, tengo que pensar bien las cosas. Se me toquen un kilo de tortillas. Pero, pero... Las tengo... Es muy puro. Nomás tengo 300 pesos. A las monedas, pero ¿qué lo podré gastar? Estaba pensando en ahorrar, ¿sabes? Sí, ya sé. Pero mira, a ver. Mm, no sé. Estaba pensando en. ¿Qué te parece? Es una completa estupidez. ¿Por qué crees que no es buena idea? Es muy buena idea. Yo contrataría. Yo contrataría enanos. Sabías es que suena muy estúpida esa idea, ¿verdad? No sé. Pero esté A ver, ¿cuál es tu propuesta? Que ya si hacemos 300 pesos. Mi propuesta es. No, no, voy a contratar eso. Lo es muy bien. No, no quiero meter empleos con mis puntuales. Mira, ¿qué tal si lo gastamos los 300 pesos en comida? Leta, ¿quieres comida? O sea, tenemos muchas, ¿sabes? Sí, pero o ¿sabías de qué esa comida la, la podemos ocupar para los streams, ¿no? O para un mito de YouTube. Digo que, pues, no sé, es un camarógrafo para que te haga tus videos. Yo sí, digo... ahorita no tengo camarógrafo, ahorita no tengo nada, así que, ¿qué más quieres que haga? Pues empieza a grabar a tú, no seas un inútil. Ok, mira. Principalmente hay que ver. Ahorita hay que ver cuánto dinero. Pues cuánto cuesta, no sé, una pizza o lo que tú quieras. Yo no quiero pizza. Me das con la pizza. Porque no quieres pizza. Me das con la pizza, culiao. Mira, si ¿sí quieres discutir otra vez como lo de qué quería hacer de grande, no quiero. Ay, la bocas, perro 300 pesos. Los quiero gastar en algo maduramente. Ajá, así como no me apetece Áñate. Porque ahorrar es para tontos. ¿Quién ahorra en 2021? Estamos en cuarentena. Mira, no ahorra, que no ha para que verga un verga, todo, estúpido. Todo, estúpido todo mira, hacer? Mi es, es, es, es, es idiota. ¿Para qué? ¿para mire, ¿qué no, vas ¿Es no vas a sobrevivir, cállate, no vas a sobrevivir. Cállate, cállate, no, no, no, no, no, no, cállate, cállate ya. Es que Mira, cállate ya, por favor. esa idea. por favor, que te calles. Cállate, Mira. ¿Qué? Tengo una idea. ¿Y en eh, sé que muchas veces las personas toman toman cosas fuertes, o sea, toman decisiones fuertes y firmes y maduras. Así que mira, yo que tengo 16, casi 17 años, tomaré la decisión más madura de toda mi vida. Así que haré la decisión más madura con mi dinero que sea posible. Lo gastaré. ¿Sabes? Creo que la decisión más madura que tuve... Ya gasté el dinero. ¿En qué? En esto. ¿Qué es eso? Son calcomanías de minions. ¿Quieres? No, idiota. Bueno, porque es mi dinero y aparte estaban en promoción. ¿Cómo? ¿Te gastaste el dinero en promoción y qué te estás comiendo? No. Obsesión los lo Mmm. Un helado de Oreo, ¿Quieres? Me incluido. Okay. No, casco. Te vas a enfermar, idiota. ¡Está rico! Bueno mmm. Está rico pero me gustó mucho los, los stickers de las niñas para las libretas Las libretas no dicen estar forradas de la preta y otra uh -huh. ¿Qué? ¿Qué hiciste con el dinero? Fue lo más maduro, ¿qué hice? Ah, ¿qué hiciste con el dinero? No me arrepiento ¿Qué hiciste con el dinero? Los 300 pesos, 400 pesos ¡Ah, me los robaron! ¿Ex? ¿Eh?